Rafael Moquete, el abogado de la familia del ingeniero muerto a manos de su vecino en una discusión, expresó este jueves que el proceso contra Martín González ha estado matizado por aplazamientos, dado que el abogado adverso controla la justicia. Ese proceso ha pasado todas las etapas anteriores al juicio, pero en el juicio tiene desde febrero, está estancado. Eh, tenemos un abogado adverso que controla la justicia, una justicia timorata. ...que solo toma decisión a favor del, del imputado... ...por vía de ese abogado que tiene una influencia tremenda... ...el último que hemos hecho es recusar al, al tribunal en pleno... ...y la corte rechazó la... ...la recusación... ...y venimos nuevamente, solamente confiado en Dios... ...en que este caso se conozca de una vez y por todas... ...con la, la lentitud que amerita... ...este tipo de proceso... ...y además para, eh, para una digna con, eh, condena... ...que esperamos... ...que reciba el que causó la, la muerte y herida al, al señor Ovalle y a su esposa eh, Dominice hace ya un año y tanto. Agrega que espera muchas cosas de la justicia. Eh, no esperamos muchas cosas, se lo admitimos. Eh, la sociedad de San Francisco Macorí que vio partir a uno de sus miembros en, pleno, en plena juventud... ...dejar una familia huérfana y una mujer... Herida eh, emprendida a tiro por otro profesional de la, de la agronomía y debe preocuparle la situación de la justicia de aquí de Macurí, porque es una justicia muy lenta y una justicia que se ve de a todas luces parcializada. Eso tenemos que decirlo. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.